En bueno, esta semana hablamos del tema, del confrontamiento que hubo en la gobernación provincial de Duarte entre el director provincial Luis Nelson Rosario Socías, el, el director provincial de salud pública y eh, algunos representantes de medios digitales, no todos, ahí específicamente eh, fueron los que estaban allí presentes eh, y acusaron al, al director de coartar la difusión, pensamiento de la prensa, eh, prohibiéndole que no transmitieran en vivo eh, los operativos, incluso fueron los operativos que están haciendo para supervisar esos negocios que están abriendo fuera de horario y que no tienen la autorización de las autoridades. Eh, yo lo dije y lo reitero, lo agarraron fuera de contexto porque escuché las sí. declaraciones y yo soy una gente que digo las cosas como son, sin importarme eh, eh, que sean colegas míos y sin importarme que sea eh, un director de salud pública, jefe de la policía, quien sea. Porque yo, gracias a Dios, eh, no tengo compromiso con nadie. En 20, casi 23 años que tengo de ejercicio profesional en la comunicación. Y el doctor lo dijo claramente y lo, y lo puntualizó. Está prohibiendo las transmisiones en vivo, más no bien las grabaciones. Dijo, ustedes pueden grabar todo lo que ustedes quieran y después pasarlo, pero no transmitirlo en vivo. Y yo lo entiendo. Y le doy un punto a favor al doctor Nelson Rosario Socías. Porque en realidad, yo lo he dicho, yo lo he dicho desde el principio, desde que aquí en, en, en la provincia de Duarte estaba el tema de, del epicentro del COVID, que esa transmisión es en vivo, que independientemente que muchos colegas se buscan su dinerito, dinerito no, su funda, sí. económicamente hablando, porque es por los intereses económicos que están eh, protestando, no es por el servicio que están dando, es por el interés económico, vamos a estar claros, entonces, esas transmisiones en vivo dificultaban el trabajo de las autoridades, sea bueno o malo, sea bien o no, pero lo están haciendo como lo estén haciendo. Amén, son las autoridades. Entonces, dificultaba porque si la patrulla estaba, como dije el ejemplo, en el sector San Martín, en Rabo y en Vistelvalle Valle hay una chupadera, una bebedera, una fiesta fuera de horario. ¿Tú estás viendo dónde está la policía? Mentía nada. nada. Porque recordemos que no tenemos 500 patrullas para acá, eh, a, a, simultáneamente en todos los sectores populares de, del país. Entonces, creo que esa transmisión en vivo, lo dije aquella entonces, afectaba al trabajo que pudiera hacer la policía, bien o mal. Ya eso es otra 500. Que la policía, como dijo Veloz, eh, que está haciendo negocio, eso es otra 500. Pero desde el punto que planteó el, el, el, el doctor, eh, eh, director de salud, eh, regional de salud pública, doctor Luis Neson eh, Rosario Socías, yo estoy de acuerdo con él. Que graben lo que quieran. Y mira que yo realmente, yo sé que, porque hay algunos eh, colegas que tú tienes que estar obligado a, a favor de ellos, y no es así. Conmigo no. Yo defiendo cuando tengo que defenderlo, que lo he hecho. Lo he hecho. Pero también digo las cosas como las tengo que decir. Y el doctor ley tuvo su razón. Que quizás no lo supo decir, no lo supo expresar, pero él lo puntualizó. Ustedes pueden grabar lo que no pueden transmitir en vivo. Y él, y él es la autoridad y está en un toque de queda. Porque también la prensa se nos olvida que en un estado de emergencia las autoridades tienen la potestad de tomar todas las medidas pertinentes para que, que, que la, la causa por el cual hay un decreto de toque de queda se lleven a cabo, en esta ocasión es por un tema de sanitario, de salud. El estado de emergencia en República Dominicana y gran parte del mundo es por la situación de salud que hay con el tema del COVID. Entonces, si son medidas que la autoridad toma, hay que acatarlas. Porque, puntualizo y aclaro con el decreto, el presidente y los decretos, casi todos, que han sido muy eh, parecidos o igual, dicen que dentro de las personas autorizadas para transitar en horario de toque de queda están esto, esto, esto, lo que tiene permiso, los médicos, esto, esto, esto, esto, y la prensa, siempre y cuando esté debidamente identificada. Pero en, el, en ese decreto no dice, está autorizada para transmitir en vivo, ni dice que está autorizada ni está desautorizada. Ahora, son las autoridades que tienen que limitar el trabajo de la prensa. Porque también uno como prensa no es que uno quiera, haga lo que uno quiera hacer, porque también a veces se nos, va, se nos va de la mano. Tenemos derecho de buscar la información y de exponer la información y de exigirle a, la, a, a las autoridades que den información. Eso es una cosa. Pero no podemos imponerle la ley a las autoridades. Jamás. Es lo que yo entiendo con ese tema. Y que me cuse lo que quizás no le agrade mi opinión porque yo no estoy aquí para agradarle a la gente, yo estoy aquí para decir lo que yo entiendo como persona adulta, como comunicador, como profesional del área y yo tengo que dar mi opinión, que usted esté de acuerdo o no, ya eso es otra 500, pero quisieron hacer un, un, un, un show mediático con el doctor y creo que no, el doctor yo veo que está haciendo la cosa, de hecho, Ahí sentado, dijo que los datos de salud pública oficiales no son reales. Lo dijo él ahí. Incluso está haciendo un boletín que me lo, lo envía a mí y se lo envía a muchos eh, periodistas. No sé si le llega, si no, se lo pueden exigir y llamarlo para que se lo envíe. Vamos a ponerlo ahí, el señor director lo tenemos ahí para que ustedes vean. Detallado de la provincia de Ojalá que todos los directores provinciales hagan esto. Mírenlo ahí. Mírenlo aquí, fallecido acumulado, 177, ¿Eh? y te dice casos positivos acumulados, casos, nuevo, casos, positivo casos acumulado, eh, nuevos, casos positivos seguimiento, casos recuperados acumulados, nuevos casos recuperados de hoy, eh, dice cuántos hay confirmado, cuántos con, con nexos epidemiológicos, 89 casos probables de sintomatología, Un miren ahí, miren lo importante de este boletín que se lo exigí al director que me mandara esos detalles, y gracias a Dios, eh, su equipo técnico lo, hace, lo está haciendo mucho mejor el boletín. Dice aquí, eventualidad, un fallecido ayer, o sea, ayer, ayer jueves, en el centro de Huiza, el 75 procedente de Cotuí, con muestra tomada a espera de resultados. O sea, eso es lo que nosotros, y yo sé que muchos comunicadores que hoy están enfrentando al doctor exigíamos al pasado director de Salud Pública, el director eh, Sánchez Cárdenas, que uno no sabía nada, ni dónde falleció, ni en qué centro falleció, no, no había estadística de nada, pudiendo tenerla, independientemente de la situación, que, que fue una situación difícil, pero se podía tener los datos de todas, las, de todas las provincias, y eso es lo que queremos. Fíjense ustedes, el boletín de, de Salud Pública no dice nada, Provincia La Vega, provincia Santiago, aquí duramos eh, casi tres tre meses, los últimos tres meses, con 116 fallecidos cuando, cuando se sabía que ya nosotros habíamos superado las cifras oficiales oficiales de los 150 muertos. Y digo oficiales porque lamentablemente siempre van a haber eh, un listado paralelo que no se registra en la muerte por muchas razones ya sea porque la persona no se hizo la prueba, porque la persona no fue a un centro de salud, porque la persona falleció en su casa, por muchísimas razones. Pero ahora con este director, por lo menos, yo entiendo que está siendo transparente con las cifras. Y son las cifras que nosotros tenemos los comunicadores que dar para ver si la gente comienza a tomar respeto por el COVID. En mi opinión, eh, licenciada Veloso. Se me fue baloso. Mira, Roberto. Ah, eh, mira, honestamente, honestamente, primero puntualizar lo que decías del atercado entre el director provincial y parte de la prensa digital. Yo pienso que una manera para solucionar ese problema, ese conflicto, sería que específicamente se pautara en el decreto, específicamente en el 684-20, eh, remodificarlo o sacar otro. Y precisamente en ese quiero puntualizar que salió la noticia el día de ayer que la asociación o la Unión de Farmacias de República Dominicana, encabezada por Scarlett Sánchez Contreras, advirtió el día de ayer que el servicio farmacéutico Puede, puede quedar absolutamente sin funcionar en el horario del toque de queda porque están deteniendo al personal médico, aún estando debidamente uniformado, ya dígase con su carta, su carnet, y que obviamente el decreto especifica el hecho de cuáles personas pueden estar transitando por la función que desarrollan en la vida laboral. Eso han dicho porque no se ha respetado precisamente. No sé si es un problema de identificación, bueno, pasó como advirtió el juez Vargas, que a ti te detienen, tú dices que eres, o que desarrollas ciertas funciones, te dejan preso y al otro día es que averiguan. O sea, es un sistema que es totalmente ineficiente y lo que no funciona hay que cambiarlo. Aquí yo entiendo que a partir de enero no puede seguir un toque de queda. La estrategia del COVID-19 está mal enfocada. Y al principio se podía eh, sustentar o justificar por el hecho de que era algo nuevo. Nadie sabía absolutamente nada del coronavirus. Y los errores que se hicieron, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, se fueron corrigiendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud se ha contradecido muchísimas veces. A mí me da pena como el presidente de la organización. Ese señor tiene un desgaste eh, físico está y, está ha dicho, okay, y ha escucha, me, dicho... Está todo Y ha Escúchame, veloz. Ajá, eh, ajá. Tengo que salir... A la defensa del director o el presidente de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. porque realmente tú lo acabas de decir. O sea, es un tema de que se estaba poniendo a prueba todo y mucha gente la quiso, la quiso entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la quiso eh, eh, eh, enjuiciar y poner en duda su trabajo, porque habían cosas que ellos decían, hoy esto y mañana esto. No, es que son cosas que eh, era al día a día. Y ellos estaban tomando las decisiones que ellos entendían, lógicamente, y después que ya los científicos y, y, la, y las pruebas y, y todas las investigaciones iban arrojando, ellos iban flojando. Recuerda que al principio era un tema de que cualquier superficie se sí, podía contagiar. Eso, no no era un asunto entiendo. que se contradecía, sino que tú estás en un, en un proceso de un método científico que tú dices, espérate, estamos probando, esto funciona, esto no, repite método. O sea... Hay, a, había que esperar y ya el COVID-19 el COVID eh, para el 2022, 2000, a finales de 2021 va a ser un tema de que ve un virus y que hay tratamiento y ya va a ser como el tema del SIDA, el tema de la hepatitis, el tema de, de, de, mucho, de, de, mucho, del tema de la influencia, el tema de la malaria, que son cosas que al principio lamentablemente eh, las personas que no se llevan de las autoridades pues eh, mueren muere muchas personas, pero que a medida que pasa el tiempo que ya se, se, se ponen las cosas claras, ya es un asunto de rutina y de tú eh, cuidarte y protegerte y vacunarte pero tenemos que, que compartir con los amigos televidentes